Querido señor, unos lo llamarán patriota, pero yo le trataré como un ser humano. He sido enterado de la existencia de su local y en vista de querer que ese sueño tan húmedo como nacionalista siga en pie, aquí van mis ideas de marketing. A tal simbolismo añejo más le pegaba un animal longevo, pues lo que no aporta el cangrejo lo daría un aguilucho o un cuervo. La terraza cara al sol y mirando a Dios hasta desfallecer, pues mejor la insolación antes que el rojo en la piel... Y la comida, ¿qué decir de la comida, ni el mismísimo Cardenal Cisneros, al brasero de la hoguera de un hereje, estaría tan gusto? Un eslogan potente. Abrid la carta y que la patria te enamore. Degustaréis como en el treinta y seis. En letras rojas y negras, recordando a primo de Rivera para que ese gran tiro de gracia sea un gracias, por el tino. Y así será la comida y pasar de facha de fecha. Ensalada de calamar saharaui de primero y que nunca se ponga el sol en el imperio de tu boca Con unas lechugas tan verdes como los inciviles pescuezos del garrote vil. Unos entremeses harán de nexo hasta el siguiente plato Disfrutarán de una selección de ibéricos a la división azul Una cuidada degustación de nuestros mejores cerdos, tan maravillosos que los exportamos a Alemania Simple carne de cañón, sí, pero exquisita para los amantes del pescado, que muera la inteligencia, pero que viva el buen gusto. La lubina al ojo hueco a lo millán hará las delicias de su paladar, y desfilará y desfilará de placer como si del mejor rebaño se tratara. Las carnes, como especialidad, son el elemento fundamental de esta casa. Por eso les ofrecemos el solomillo a lo carrero blanco, asado lentamente por nuestros mejores especialistas. Una explosión de sabor se desatará en sus papilas gustativas y le hará volar alto, tan alto como como como una momia en helicóptero. Pero no se pueden ir sin probar nuestro producto estrella, con nombre, con personalidad. Nuestra tortilla Francisco, deliciosa tortilla de patata preparada con un solo huevo e importada de Alemania, por no hablar de nuestros maravillosos postres, tan fríos y gélidos como un legionario en Stalingrado. Además del recinto precioso español patriota, con trapos que empapelan en locales arrojigualdas de esperanzas rotas y su águila de San Juan, que como todo inmigrante tuvo que venir del mar porque si no nos explica que pariera caviotas que por aquí rondan, además, vigilando el cortijo a españoles de bien, como usted. Nada más, me despido como empecé, con muchas cosas que decir. Aunque ustedes les cuidan, aún así, cuídese, que la salud no deja de ser lo más importante. Haga caso a los médicos y tenga mucho, mucho cuidado con la carne roja.